Amados hermanos en América Latina, eh, mi nombre es John Felipe Valencia, soy hermano de la iglesia de Manmín, Bogotá, y bueno, este audio es para darle toda la gloria a nuestro amado Dios, eh, por su poder y su gracia para con nosotros. Ah, mi papá fue diagnosticado con COVID-19 eh, unas semanas atrás, en un principio él empezó a tener síntomas como dolor general, malestar general, eh, diarrea. Nosotros pues teníamos la esperanza de que fuera algo distinto, pero en la medida en que pues pasaron los días y luego que salen los resultados, pues nos dimos cuenta que no era eso. Eh, pero mi papá, digamos que progresivamente empezó a tener una crisis respiratoria eh, muy fuerte. Eh, se llegó a un punto en el que... Eh, un día nosotros pues estábamos eh, básicamente tratándolo de atender, él ya prácticamente no comía y no, no, bueno, no hacía otra cosa eh, Y él empezó a tener ese problema para respirar y realmente cada vez su respiración, respirarse le hacía más difícil Al punto que su cara empezó a ponerse morada y, y, y sus manos eh, o sea su cuerpo se veía casi que sin fuerzas y pues para todos nosotros eh, bueno mi familia estaba muy angustiada mi mamá y mi hermanita pues lo veían así estaban de alguna manera en, en, en el, con mucha desesperación um, bueno mientras eso sucedía eh, creo que por la gracia y por la misericordia del señor yo sentía paz y una certeza en mi corazón de que eh, Dios iba a orar y que iba a hacer algo eh, en ese momento cuando ya de alguna manera vimos eh, o bueno mi mamá y mi hermanita vieron que no había algo que hacer mi mamá dijo, eh, hijo llama a tu pastor y, y, y pídele que ore eh, por, por tu papá entonces pues eh, yo le pregunté a mi papá, no sabía si él realmente deseaba recibir la oración, pero él dijo que sí. En ese momento yo llamé a mi pastor y mi pastor me contestó muy amable. Eh, de hecho, me contestó de inmediato por la gracia del Señor, porque realmente no sé qué hubiera pasado si hubiesen pasado más minutos, que la cara de mi papá estaba casi morada eh, y prácticamente estaba perdiendo la respiración. Mi pastor eh, habló con mi papá y preguntó si él deseaba recibir la oración y, y si tenía la fe para hacerlo. Eh, apenas pues mi papá medio podía hablar, la verdad él no podía hablar eh, en ese momento. Y mi pastor pues oró por mi papá con el pañuelo sobre el cual mi pastor principal eh, oró. Y cuando empezó a orar con el pañuelo ungido Realmente fue muy sorprendente para los ojos de todos los que estábamos ahí Porque él empezó a sudar Y sudaba de una forma impresionante eh, Prácticamente quedó todo mojado Por la manera en la que sudó Que fue muy, muy impresionante eh, Parecía que se hubiera bañado o algo así En ese momento, bueno, después de que mi, mi, mi pastor oró Eh... Mi papá, él recibe una llamada del hospital y, y para nuestro asombro él, él puede hablar. Y él puede, es una llamada de, de, de, de una doctora pues, para preguntar por qué iban a enviar una ambulancia a, re, a recogerlo. Eh, nosotros habíamos dicho que no, que no lo hicieran, que ya se está ahogando. Pero desde ese momento, desde que mi pastor oró, eh, fue solamente una recuperación continua, continua, hasta que ya él no tuvo nada más y se recuperó completamente, realmente... Fue un, un, un evidente cambio después de la de la oración. Eh, bueno, mi papá quiso eh, seguir consumiendo o tomando algunos eh, alimentos, eh, moringa, cosas así. Realmente yo no, no eh, quería de alguna manera hacer tropiezo eh, obligándolo a, a no tomar medicamentos. Pero para la gloria de Dios ninguno de nosotros se informó, ni tuvo un síntoma pequeño, todos estuvimos perfectamente bien, y realmente Dios fue fiel porque eh, ya mi papá recibió el resultado del hospital, que él dice que ya está bien, que no tiene nada, y durante ese tiempo todos estuvimos perfectamente bien. Entonces, eh, bueno, ese es mi testimonio, me siento muy honrado y agradecido por poder compartirlo con, con ustedes, muchas gracias hermanos, eh, muchas gracias mis pastores y bendiciones para todos.